Hacer en otro lado eso, en otro momento, más bajo, mudo, eh, porque estoy metiéndole acá el laburo, viste, y el... hay una frecuencia ahí. ¿Te jode? Seguro. Porque tu expresión, viste, es un poco... Sos enigmático, sos encriptado.